Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que bien y ahora imagino que mal, ¿por qué? Pues porque vamos a jugar al tenis World Tour 2, este juego, este juego sí se puede llamar juego porque, bueno, he estado probando el modo carrera y vaya estafa que es En fin, sigue estando totalmente roto, tendréis un vídeo o oh, a lo mejor lo tenéis ya, pero bueno Vamos a ver un poquito las estadísticas Bueno, no se pueden ver las estadísticas completas Porque solamente vemos potencia, resistencia, agilidad y precisión lo, las demás, ¿no? ¿Y vamos a jugar con quién? ¿Vamos a jugar con Nadal? Por ejemplo, un Nadal Federer típico ¿O qué? ¿Dónde jugamos? ¿Contra quién? ¿Y si jugamos un Nadal eh, Sperev? Sí, vamos a jugar un Nadal Sperev Y así os lo traigo más o menos como... Como simulando el Roland Garros, ¿no? Eh, ¿Tengo algún conjunto diferente para el colega este? sí, tengo este, vale eh, por cierto por cierto tengo dos vale, voy a probar un momento las equipaciones porque todos tienen dos, ¿no? todos tienen dos pero creo que había alguno que solamente tenía uno, y no me refiero ya a a por ejemplo los las leyendas, vale un momentín, esto se ve rápido alguno no sé si tendrá tres vale la de Sisipa me gusta bastante. Ok, ok, ok. Vale, por aquí por acá. Estupendo. Vale, por ejemplo, tenemos aquí a Starman. Eh, Marat Safin no tiene equipación, no tiene segunda equipación. Al igual que Quarten. Y al Sim sí, los demás sí, ¿no? Vale, entonces eso puede ser en el. En el otro juego, en el Tennis World Tour 1, que había alguno que tenía incluso tres equipaciones. Ah, no, pues mira, aquí es Fongini, no tiene equipación. Además, sabía que era Fongini, tío. Sabía que era Fongini. Pero bueno, eh, en fin, es lo que hay, ¿no? Vamos a jugar con, con Sverev, vamos a jugar en blanco, venga, sí. Y vamos a ello, vamos a jugar en la 3, eh, Vamos a jugar hora, es creo que día, ¿no? Y precisión, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a jugar en la máxima dificultad. Velocidad de pelota reducida. No, interior no, templado. Vale, eh, día, como digo. Y vamos a ello. Vamos a jugar cartas de habilidad, no por favor, que las odio. Dificultad, vamos a jugar en máxima dificultad. Y. Eh, tie break, set decisivo. Un set, por ejemplo. Puedo ponerlo a cuatro juegos. Venga, pues a cuatro juegos, ¿no? Eh. O a dos. Vamos a ponerlo a cuatro, va. A ver la paliza que me meten. Vamos a ello, gente. Vamos a ello. Vamos a ver qué tal está el juego. Eh, yo diré las cosas positivas y negativas sobre todo las negativas, bueno, eh, como positiva tenemos este tiempo de carga que está muy guay como los mensajitos de, de construyendo líneas de, de tranvía que si limpiando líneas encadenando victorias, no sé qué, eso está gracioso luego los mensajes de ahí abajo para asegurar no sé qué, no sé cuánto también me gusta que no comience directamente sino que tengas que pulsar un botón porque imagínate que te llaman o lo que sea pues mira, no empieza directo lo que no me gusta, por ejemplo, es que eh, suena el público todo el rato, durante mucho tiempo. Eh, tampoco me gusta ver las estadísticas aquí, que solamente vemos lo de potencia, resistencia, agilidad y precisión. No vemos las otras estadísticas que tiene cada uno. Eh, y, no podemos, y no podemos además. Así que, venga, vamos a darle ya a inicio. Y y vamos a ello. Vamos a sacar, por ejemplo, vamos a sacar abierto, porque, porque quiero... Máximo de abierto, para que veáis cuál es el máximo Que no es completo Y vamos a sacar plano, ¿vale? Vamos a ello sacaso, pues ¿no? ¿A cuánto ha ido eso? Vamos a sacar cortado ahora eh... Y a ver qué tal estoy yo con la sincronización Ok, a esa pues lo digamos Vale, y aquí, como veis, nos mantiene el saque Pero esta vez... En este quiero sacar más, más... O sea, menos angulado. ¿Sabes? Que aún así voy a sacar muy angulado. ¿Vale? El muñeco que ha pasado aquí se me ha ido solo hacia la pelota. Y se me ha adelantado. No, y el no, golpe no. que he hecho ha sido un golpe plano, pero ha salido como, un, como uno cortado. ¿Vale? Como veis, me mantiene. Tenemos los gestos de nadar, que eso está bastante bien, ¿no? Esa animación... Vale, no sé por qué eh, Nadal se ha dado como un giro de 380 Tampoco lo sé Y bueno, como veis eh, Cuanto menos es curioso, ¿no? Que me respeta el... Vale, perfecto eso Y bueno, el cortado de la muerte Ese cortado está súper chetado Está muy mal hecho en el juego También pasaba lo mismo en el tení World Tour 1, que hacías un cortado Y en vez de ir más lento, iba más rápido no Estoy dando todo muy pronto Pero bueno, ahí el paralelo lo, he hecho, lo hemos hecho Perfecto eh, Tenemos animaciones, ver se parece bastante Nadal también lo, bueno Está guay, tenemos también puesto ahí el tema de la ¿Cómo llamarlo? De la, del agotamiento y tal Ahí lo hemos hecho bien Se lamenta ahora SB. Después de que haya pasado medio año Vamos a sacar a la T eh, eh, ¿qué pasa? Vale, muy tarde esa Y esa no la hemos pillado, no sé muy bien por qué Pero bueno O sea, no me ha dejado darle Vamos a intentar buscar la T Buena, un ace Así me lo corrobora. El juez de silla. Se ha ido ahí un poquito el sonido, pero bueno. Vamos a ver la repetición. La cámara de la repetición siempre suele... Ser una puta mierda, pero en esta ocasión se ha portado bien. Pero bueno, también es la repetición esta que va a cámara lenta. Y eso pues... Bueno, y ahí lo perdemos. Vale, vamos a intentar ganarlo. Vamos a ello. Voy a buscar otra vez el... La T. Golpe perfecto. Con golpes planos en ¿eh? no estoy de momento. Vamos a abrirnos un poco, lo cual será un poco coñazo si tenemos que hacerlo todo el rato. Y ahí está. El truco este de abrirle, jugarle luego paralelo, suele ser bueno siempre que, que mantienen la precisión, ¿no? Ya, ya no llevamos. Ok, tenemos pisadas Ahora se lamenta Nadal, que me fastidia mucho que se lamente 20 años después Tenemos pisadas en la. Entre comillas pisadas En la en la tierra batida Lo cual, bueno, está bien, lo que pasa que las pisadas son tofeas feas Le he dado el botón de correr Por supuesto Pero en fin No llego a correr los cruzados son muchas veces más decisivos, aquí, bueno, eh, se me ha echado encima, o sea, Nadal se ha ido para adelante solo, no lo controlo yo, solo él solo se ha ido para adelante a bolear, a bolear no, a golpear esa bola, que además era un golpe plano, y bueno, lo ha hecho a una mano, en vez de a dos, en fin... Eh, vale, he pedido ojo de halcón Que tiene ojo de halcón Nadal ha protestado y la bola No ha entrado, ha sido out Fuera Me lo pone en inglés, gente Que ha sido fuera Bueno, ahí del muñeco solo Yo creo que me hubiese comido esa bola, la verdad Vemos también la ejecución De Nadal algunas veces un poco Extraña, intento ahí el paralelo ganador Pero... Cuando no, cuando el, el otro la pilla, estás vendido. Estás completamente vendido. Óscar el cruzado, ahí está. Bueno, el cruzado ya me entendéis. Bueno, pues buen resto. Vamos a jugar cortado esta vez, con ángulo. Buenísima esa. Golpe liftado. Vamos con el saque liftado ahora, buscando ángulo también. Buena. Y insuficiente. No consigo hacerlo perfecto. Si lo hago perfecto, pues conseguiría el, el golpe ganador, creo yo. Pero bueno. Busco la T esta vez. Se me ha ido un poquito. Venga, vamos a ello. Vamos a sacar un poquito abierto. A ver si no se me va. No voy a sacar tan fuerte. El muñeco se me va para adelante y luego, como veis ahí en, en las letras indicado... Bueno, aquí tenemos la cámara del partido y tal. Como veis, mmm, bastante mala. Aunque no marea mucho porque va como a cámara lenta. Y a punto le damos los cojones a ese pobre juez de línea, ¿no? Eh, cuando el muñeco se me va para adelante, cambia totalmente la sincronización del golpeo. Teniendo que hacerla mucho más rápida. Golpe mmm, de la IA Defensivo que no tiene puto sentido Y ahí a lo mejor Sverev hubiese Llegado, ¿eh? la verdad que no lo sé, pero bueno Cuando el juego Considera que el golpe ganador ah, Rápidamente el marcador Incluso antes de que bote la pelota Ya marca que has ganado el punto Lo cual no me gusta nada Y aparte el muñeco ya eh, no llega Deja de correr vale Eso por ejemplo, ¿qué ha pasado? Ha da dado un, un giro de 180 así por la cara Pero bueno Vale, perfecto ese El ganador no lo consigo eh, Estoy con golpes liftados, ¿vale? Ahí está Y me ha hecho antes como una especie de ejecución cortada sí, Un casario que, liftado, curiosamente pero técnicamente era un cortado, lo cual visualmente ya podemos ver que es una patata. Los jueces de línea están bien porque como veis eh, bueno, señalan, ¿no? que, que la bola se ha ido y demás. Eso ha sido perfecto, una dejada que me ha salido mal, ¿vale? Y me da mucho los, o sea, me da mucho coraje los espasmos que hace Nadal de después de 10 minutos de que se ha ido la bola, ¿sabes? Después ya te quejas, amigo, es como que no tiene sentido. Bueno, estamos jugando en máxima dificultad. No he tocado el juego desde, no sé, el último vídeo que subí. Y aunque es cierto que he estado jugando el modo carrera, lo he estado jugando muy fácil. Eh, mierda. Creía que se me imantaba el muñeco y no se me ha imantado, pero bueno. Es fallo mío. Eso es fallo mío. Perdonad si os molesto comentando tantas cosas, pero bueno, eh, quiero dejar las cositas claras. Vale, el paralelo ahí, ganador. Y eh, bueno, una vez que te pasa la bola es muy complicado que el muñeco la, la... la Bueno, pues la pueda pueda ir a por ella. A por ella. Esa la metemos tranquilo y ya está. Se cabrea ahora, después de cuatro años. Y saca es breve, ¿eh? A ver a cuánto saca. Tenemos el marcador ahí en la parte izquierda, superior. 163 ha sido el saque mío. Y de momento... Golpe plano, golpe liftado y ahí vemos. Vemos también las diferencias de velocidades entre plano y liftado. Parece que ninguna, ¿no? Así a priori. Pero bueno, vemos todos los rayones de la pista que para mí, al menos, eh, quedan horribles. No ha querido pillar la Nadal porque creo o considero que está bastante cerca. Y además he acertado porque siempre me suelo ir abierto, siempre. Entonces, eh, tenemos aquí el modo de repetición, ya de paso lo enseño, ¿no? Así que, bueno, aquí lo podéis ver, eh, eh, ahí está. Vemos también una típica manía de, de Sbref, ¿no? A ver, la vemos aquí con la, el tema de la camiseta, aunque no se la levanta porque aquí, como veis, eh, no tenemos físicas de camiseta, eh, muy triste eso, pero bueno, tenemos diferentes ángulos de visión o puntos de vista, por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Que es solamente fijándonos a un jugador o este otro, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, siguiendo a la pelota, aunque vamos a seguir, un momentín, que me estoy liando, vamos a seguir a Nadal, a la pelota, mejor dicho, ahí está, y fijaos que la pelota pasa bastante cerca, joder colega, que me estoy rayando aquí un poco, ¿sabes? ahí está, pasa, dentro que cabe pasa bastante cerquita de Nadal siendo diestro tío, ¿por qué va tan putamente mal? que le doy un poco a la, un poco para pa adelante, eh, no sé porque cogerá mucha velocidad o algo el caso es que no que no va, ¿vale? Que, que yo he intentado darle a la pelota ha sacado 117 y no he podido darle, ¿por qué? ah, no lo sé si me hubiese sacado la T, pues lo entendería, pero bueno a veces el muñeco también va hacia adelante, aquí he hecho lo mismo pero no... Tiene un brillo en los ojos, madre mía Tiene una especie de brillo, ¿no? En, el ojo, en su ojo izquierdo A 217 puede ser un bug De que se haya bugueado el... Bueno, ahora me lo ha pillado Y aquí lo mismo O sea, el muñeco solo se me ha ido Para adelante y ha hecho un golpe extraño Con... Con la sincronización también mala Cuando realmente El golpe lo... Lo he hecho demasiado pronto y aquí tampoco la he pillado, tío. ¡Qué puta mierda, colega! O es que tengo que mantener el botón de correr o ya no estoy entendiendo nada. Pero vamos, estoy acertando. Vale, aquí comprensible totalmente que no la haya sí. pillado. Comprensible. ¿Por qué? Porque me ha ido, pues, a la T, al centro. Y yo eso no me lo esperaba. Eh, tío, pillala, hijo de la... Gran... Sin nada. O sea, parece que llega, pero luego no llega, tío. Son cosas raras. ¿Y esto que es? Pues esto es otra puta mierda. Esos golpes que hace la peñita es, es raro. Vamos a sacar seguro para que veáis que he sacado seguro. Y no le he dado muy para adelante, de hecho le he, dado, le he dado a la izquierda apuntar un poco, un poquito a la izquierda. Y si me ha ido profundo. No tiene mucho sentido. Me recuerda esto. Muy bien, doble falta. Me recuerda esto un poco al tenis alguno. Porque no entiendo muy bien el saque. En fin, vamos a sacar de nuevo cuchara. Como veis el saque cuchara es una patata. No sirve para nada. Porque la intención del saque cuchara. Es que la pelota se quede como una dejada. Eh, y así el contrario tenga que... Eh, Correr hacia adelante Y jugarse una bola o, o hacer un golpe ganador O directamente Errar la bola El único juego que lo tiene bien hecho Es el top spin 2 Que está muy bien Porque tú, primero hacer El, el, el saque cuchara Es complicado Pero luego aparte Es muy feo todo Sí. Vamos a ver un momento la repetición Que bueno, ya veis la cámara como veis De mala Pero bueno Vamos otra vez la repetición Porque el juego quiere Y vamos a ello Vamos a ver si esta vez pillamos los saques Voy a ir full derecha Así que No sé si a lo mejor en altura No, no sí. la podía pillar ¿no? Pero vamos que yo creo que sí No sé Llámame loco. Por fin uno. He, he, he realizado un golpe cortado y ahora un golpe plano, ¿vale? Para que veáis que ni siquiera los botes coinciden. O sea, do los, do los dos golpes que he hecho ha sido uno cortado y uno plano. Y ninguno ha ido bien. O sea, ninguno técnicamente ha sido correcto. En cuanto a la ejecución y en cuanto a la... Bien. Y en cuanto a la... a la física de la bola ¿no? en fin a ver Nadal yo quiero que restes aquí no ahí ¿Qué pasa que no me conserva la zona de resto lo cual está fatal vale ha dado en la red eh, en el juego a veces pues fijaos la mancha que hay ahí negra veis la, la mancha negra eso es un bug vale eso es que ha, ha apuntado ahí ojo la he podido pillar increíble una dejada ha salido perfecta, pero bueno, veis el, el bote como va, ¿no? O sea, igualito y además en tierra. Que no es que estemos hablando ya en dura, sino en tierra. ¿Veis aquí un poquito? Vamos a fijarnos bien. Con la bolita. ¿Vale? Aquí vemos la bola. Y fijaos. ¿Vale? O sea, fijaos que esto, es, esto ha sido una dejada. Además ha sido perfecta. Mira dónde ha botado. Ha votado muy lejos, pero es que aún así, eh, dejada es que no lo parece. Vemos la rotación, vamos a ver la rotación. Sí, la rotación está bien hecha, luego bota, se pierde la rotación, pero eh, real, realmente la bola no para, no frena, que es lo que debería por la rotación. ¿Veis? La bola no frena, sino que sigue y, bueno, no sé dónde iba a votar. ¿Vale? <ríe> Mira cómo lo ha dado. Eh, no sé si iba dónde iba a votar pero muy cerca de la línea de fondo imagino el segundo bote y el segundo bote debería eh, votar en el, en el cuadro de saque sabéis entonces es lo curioso mira Beres el colega le brilla el ojo y su ojo derecho ahora será por el sol el Ray tracing, gente en fin seguimos vamos a ello que ya queda poco de momento tenemos un, un 2-1 Y tenemos... Menos mal Y tenemos la posibilidad de, de eso, ¿no? De, de ganarlo Vamos a ello Buena ¡No! ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo! Venga, va Vamos a ello Otra vez me tengo que colocar Como veis, pues lo dicho No, no te respeta el tema de, de la colocación en el resto ¿Vale? Corre, corre, corre, corre, corre. Eh, bueno, se ha teletransportado ahí un poquito. Y ahí ya no hemos llegado. Me cago en todo lo cable, tío. Me pone nervioso, tío. Pero bueno, como detalles de pista, están dentro lo que cabe bien. Eh, joder. Píllala, tío. De verdad, ¿para qué acierto? Sí, a ver, si me lo habéis angulado mucho, pues mira Pero, ¿para qué acierto? Bueno, tenemos detalles de cámaras te... ¿Qué dices? Esta ya no, colega Esta ya no Tío, es que, es que es muy injusto, ¿sabes? Es muy putamente injusto Que mira dónde ha caído la bola Pero tío, si es que a punto te da, mamón Mira Aquí ha caído O sea si me hubiese dicho no, bueno, es que ha ido muy arriba. Pero, mamón... Joder, pero que la tienes en tu cabeza. Uf, qué injusto, tío. Bueno, vaya golpe rápido. Por cierto, como anécdota... Bueno, vaya cómo se ha colocado, ¿no? ¿Qué, hace? ¿Qué haces? <risa> como anécdota, por cierto, tengo que decir que el juego me ha costado la misma vida instalarlo. Bueno, instalarlo no, hacer que funcione. Porque, eh, bueno, eh, mi antivirus eh, me lo bloqueaba. Literal, ¿eh? Literal. Decía que era una, una amenaza. La verdad es que lo es. En fin, eso lo expliqué en el... En el vídeo que subiré O habré subido ya de Que subiré, imagino Del modo carrera De este juego De cómo está actualmente Que como ya os digo está roto Pero bueno Vale, pues 40 Vamos a ello No, si están callados, compañero Si ni siquiera vemos aquí de is qué lástima Una dejada ¡Ojo, eh! Ahí la dejada ha votado muchísimo menos, ¿eh? Ahí la dejada ha votado muchísimo menos. Como veis, se imanta el muñeco, patina y todo el rollo. Y bueno, realmente a lo mejor vered habría llegado, no lo sé, pero bueno. En fin, vamos a colocarnos aquí y vamos a ver si podemos... Tío, de verdad, esto es una mierda Es que es una mierda, es que para qué acierto Es que para qué acierto, colega Ese está bien, ¿vale? Ese está bien Ese está bien, tío Me parece estupendo Me parece estupendo ese ace Pero los otros no, colega Los otros no, joder Ese es bueno, vale Muy bien, vamos a por nuestro saque, gente Vamos a intentar ganarlo Aunque pff, tengo la tentación de perderlo Para terminar ya el puto partido este de mierda La verdad, las cosas como son Pero bueno, simplemente quiero mostrarlo Para que el os finito. fijáis también en, en los detallitos que tiene este juego Eh, corre, corre, corre A una mano le ha dado Tócate los cojones a una mano le ha dado... Cortado. Bueno, cortado. Dejada, por cierto. Que como veis, dejada ha sido patata. Y bueno, vaya puta basura, ¿eh? Vaya puta basura, colega. Vamos a ver la repetición un momentín. ¿Cuál ha sido? No, ha sido más para atrás. Aquí. ¿No? Aquí ha sido, tío. Tócate los huevos. Mira, mira, mira, mira, Nadal. Mira, ¿eh? Cómo se prepara. Es que hace como una, un... Parece que va a ser un cortado, pero luego hace un golpe plano. Y mira, mejor que Federer y todo, ¿eh? Me cago en la puta. Mira cómo termina el recorrido Este es Nadal, sí señor Aquí lo vamos a ver otra vez ¿Por qué? Pues porque me encanta Vámonos, sí señor A una mano A una mano, toma ya Nadal, sí señor, si es que de verdad Nunca me va a callar el juego Nunca me va a callar la boca el juego Nunca no puede, al contrario, cada vez me da más razón el puto juego Es increíble Es increíble, la verdad El juez de silla, por cierto, algunas veces mira la bola Pero otras veces pasa, se la suda, ¿sabes? Joder, colega, vaya golpe raro que has hecho ahí Vaya golpe raro que has hecho ahí, colega Bueno un listado que lo ha hecho cortado, ¿no? Chao. Otra vez el dedito, estupendo. Bueno. S'il vous plaît. Merci. Buenísima, va. Estoy sacando a 203, a 203 Vamos a repetir esto Que me ha gustado Para tu casa, ¿no? Se ha quedado la IA No sé, loca El público, por cierto, sí que tengo que decir que más o menos está bien Es de los mejores públicos que he visto En cuanto a A que son diferentes y tal Y no se repiten tanto eh, Como en otros juegos La verdad o al menos eso me parece, ahora bien, el sonido del público es una puta mierda. A ver, no es una mierda, es en el sentido de que eh, no da la sensación de que estés realmente como en el Toe Spin, por ejemplo, porque, yo que sé, haces una dejada, un punto sí, así bien, increíble, bien. y no lo flipan, ¿sabes? No hay esos murmullos ni esas cosas, ni tampoco escuchamos un vamos Rafa o, o, o animando simplemente. Entonces, bien, lo has pillado portadito Dejada. ¿No ha llegado, en serio? Bueno, pues no ha llegado. En este juego realmente contrapién no existen Tampoco. Ni tampoco poder pillar un puto saca 216. Porque resulta que si saca 216... Eh, es un Ace, directamente El juego lo detecta como Ace Y no te deja pillar la parece, ¿no? No, no te deja pillarla Yo que sé, tío ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Me pongo aquí? ¿Me pongo aquí a ver si con el primer bote La pillo? ¿O algo? Bueno, ha, ha decidido esta garate Me cago en todo Bueno, pues tiebreak Y cuando digo, como otros juegos, por ejemplo, el. el este juego, ¿cómo se llamaba? El, el Match Point Tenny Championships, que pr muy pronto traeré vídeos sobre eso. Eh, también es una puta mierda en cuanto al público, o sea. Bueno, en cuanto al público en cuanto a casi todo, por desgracia. Va a ser complicado esto, ¿eh? Porque con el saque de mierda. Si no me den la oportunidad de que me haga un ganador de verdad. Sino que directamente Como ese, ese, vale Ese es un ace, vale, vale, me lo creo Pero ah, los vale. otros, tío Aquí en cuanto yo pierda el saque Se va todo a la mierda Bueno, teletransporte Teletransporte, gente, vámonos Es increíble este juego otra vez la manita Muy bien Ya la hemos visto Vamos a ver la repetición Aquí ha sido el teletransporte, ¿no? Fíjate Vamos a ponerlo a cámara lenta Mira Uy Ajustamos, ¿eh? ¿Cómo ajustamos? Nadal tiene chetos Vale, continuamos Nadal tiene chetos Ya está El brillito de los ojos de Speret, solo en uno. ¿Será el sol? Pues será el sol, ¿no? Será un detalle, pero más feo que... Bueno, esa la pillamos. Aquí otra vez, un poco de cheto. De teletransporte y... Buena. Y perfecto. Pues hemos podido ganar un punto, ¿eh? Hemos podido ganar un punto. A ver si pillamos este. Ha sacado 117. Yo no entiendo por qué algunos la pillan y otras no. Pero bueno. Ok. Si mantenemos el saque, ganamos. Así que venga. Bien. Bastante fresco. Aunque el sonido del golpe tampoco sí, claro. ha sonado muy, muy bien, ¿no? Porque para mi gusto le había dado con toda fuerza. Pero bueno. Es un listado, gente, para que lo sepáis Porque ha hecho una especie de cortado Una mano, pero ha salido... La bola Incluso ha salido listada, pero bueno Y lo que decía Es que en el match point, por ejemplo, el público Es súper repetitivo, está fatal Pero en cambio en este juego eh, podría ser El mejor, ¿no? O de los mejores, la verdad es que Tampoco ahora mismo Conozco todos, pero bueno 6-4, a ver si podemos ganar uno más Y terminamos ya esta... Basurilla Y perfecto, en red La red, ojo, si, si con subir Tampoco está tan mal, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver algún fallito que tiene el juego también como Que no han solucionado El tema del sonido del bug ya lo solucionaron mira ¿qué sonido? Este sonido, ¿vale? Aquí antes, pues, no se callaban Ahora ya sí como habéis percibido, 20 minutos. Tenemos ahí los datos. Escuetos y tal, tampoco se puede ver más. Eh, tenemos también aquí el modo repetición. Los destacados, pero los destacados son un poco en basura. Por lo general, porque eh, fíjate la cámara. Que eh, alguna. Bueno, me voy a callar. Vamos a verlos. Es que ni siquiera se ha visto eso bien. Aquí tampoco vemos muy bien de dónde viene la pelota. Aquí a ver el golpe. Vale. aquí el saque, la cámara como veis marea un montón, aquí se pone más en plan cámara lenta y tal, Está muy guay el, las partículas de la bola ¿no? al golpear con la raqueta, pero es que como veis esto es insufrible, es que no se ve bien, o sea no se ve bien, eh, en fin, repetición, bueno podemos ver la repetición por ejemplo de puntos anteriores y de, de cuántos puntos anteriores, vamos a ver el marcador, está el marcador por aquí, no está el marcador por aquí? Me cago en todo. No tenemos un marcador visual. ¿En serio? No tenemos un marcador... No tenemos un marcador visual. ¡Qué putada! Bueno, da igual. El caso es que podemos verlo aquí... 28 minutos atrás o algo así. Pero vemos que el público está quieto. O sea, está totalmente estático. Podemos darle a, a jugar y todo el rollo. O sea, a jugar no, a ver, a ver el punto... ¿vale? por ejemplo podemos hacerlo de esta forma así ¿vale? y fijaos que que el público está es que no tiene sentido alguno ¿sabes? está completamente estático ¿antes qué pasaba? pues antes estaba todo el rato en movimiento y molestaba más ¿qué es lo que han hecho los chapuzas estos? pues han dicho ah pues los congelamos y ya está así no se mueven pero tío es súper cutre ¿sabes? en fin Y son como unos pocos puntos, ¿vale? Es, no sé cuántos. No sé cuántos han sido, pero bueno. Por cierto, ¿ha habido cambio de lado? ¿Ha habido cambio de lado o no? Porque igual no ha habido cambio de lado, ¿eh? No lo sé, no, no me he percatado en eso. Pero bueno, lo dicho, eh, esto ha sido todo un partido de Nadal contra Esperev en este juego, lo dejamos aquí, han sido 35 minutos, la verdad que bastante corto, porque para mí se me ha hecho de 3 horas y media, y, y bueno, pues ya está, simplemente eso, eh, no sé vosotros qué, tendré, qué opinaréis, así que dejármelo en los comentarios, eso sí, para quien, lo, quien le guste y se divierta, yo me alegro un montón, pero el juego indudablemente es una puta mierda, está fatal, ¿vale? Tiene cosas buenas, tiene cosas como que el menú está muy bien eh, y otras cosas como que este puede ser uno de los mejores juegos en cuanto a, a plantel de tenistas que tiene licenciados, eso es indiscutible, pero luego en otras cosas eh, está todo mal, ¿vale? O sea, está todo mal, pero bueno. Me alegro si a alguien le gusta y se divierte, pues yo me alegro un montón que pueda disfrutarlo y no como mucha otra gente que se ha, se ha comprado el juego eh, y ahí está, que lo ha jugado una hora y al cajón, ¿no? Lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Vaya basura.